Bueno, vamos a hacer los zapatitos eh, de Mía Dulce Catarina. Yo tengo aquí ya los moldes. Ya sabéis que os lo voy a dejar todo en, en el grupo de Facebook, el taller de amparo. Mirad, yo ya le he hecho este. Es una, una verdadera monada. Al menos a mí me gusta muchísimo. Y lo que he hecho ha sido utilizar eh, forro polar. Porque es un poquito elástico. Y como lo que yo quiero es que las nenas le quiten y pongan los zapatitos, he pensado que de esta forma será mucho más fácil quitar y poner. Por eso no lo he forrado por dentro, este va a ir sin forrar. Mirad, vamos a poner el zapatito sobre el tejido, de, en este caso ya os digo es un forro polar, ¿veis? Es elástico hacia un lado, no hacia arriba. Cede hacia el lateral, hacia arriba no cede. Dibujamos todo el contorno del zapatito y ahora vamos a ir a la máquina y lo vamos a coser todo alrededor. La parte de, de aquí arriba vamos a terminar de coser justo aquí al filo porque esta parte de aquí es la que vamos a cortar con la tijera de cizar. Si no tenéis esta tijera no pasa nada. La hacemos en un corte normal y ya está. Y sí que vamos a dejar un poquito de margen de costura en la parte de abajo del zapato. Porque vamos a pegarlo a, a la base con silicona. Y así, dejándole un poquito, tenemos espacio suficiente para poder tirar de, del tejido. Vamos a coser desde aquí hasta abajo del todo y desde aquí hasta abajo del todo rematando principio y final por otro lado yo he cortado una tira pequeñita de unos 6 centímetros más o menos por un centímetro y medio que esto es lo que le vamos a poner en la parte de atrás del zapatito para poner luego la cinta y hacer el lazo y lo que sí hice fue la base de, del zapatito le puse un tejido del vestido y le hice el forro, para que así se vea más bonito. Ahora lo que vamos a hacer va a ser eh, cortar también en goma eva y así lo vamos a tener todo eh, ya preparado para luego unirlo. Eh, mirad, los zapatitos tienen que ir mirando uno para cada lado. Hay una forma redondeada y una forma que más eh, se entra ¿Ven? lo veis, A lo mejor aquí lo veis mejor Entonces con esta, con esta forma Vamos a ponerla así Porque este es el sentido que lleva La goma eva ¿Veis? Lleva un dibujo Y lo que quiero es que me salgan los dos iguales Aquí lo vamos a, a repasar simplemente Yo suelo utilizar la puntita de una brocheta Pero bueno en esta ocasión tenía más a mano el lápiz y es lo que lo que voy a utilizar. Vamos a recortarlo justo por donde va. Y vamos a unir el, lo que digamos sería la base del zapatito con lo que sería la suela. Lo vamos a unir así. ¿Veis? Y así ya nos va a quedar la suela preparada Mientras se me calienta la pistola de silicona voy a coser a máquina la parte del zapatito Solamente coseremos, cortaremos por aquí con la tijera de zigzag y daremos la vuelta Ya una vez que lo tenemos así cosidito vamos a recortar justo por todo el filito que teníamos marcado Ya lo tendríamos preparadito para ponerle la suela y la parte del de orazo. Mirad, vamos a cogernos la suela tal y como lo teníamos antes preparadita y vamos a ponerle silicona. Si vemos que por algunos sitios está un poquito más grande, la, la igualamos. Y ahora, así tal y como está, vamos a poner la zona de delante, la zona de delante con la zona de aquí, la que tenemos el centro de la costura con el centro de, de la suela lo vamos a ubicar aquí con un poquito de, de silicona es un zapatito que se hace súper, súper rápido y queda muy bonito en las muñecas a mí me gustan mucho aguantamos un poquito aquí y ahora vamos a hacer igual con la parte de atrás vamos a buscar el centro y vamos a ubicarle la costura le vamos a buscar aquí y vamos a ponerlo aquí y de esta forma tan sencilla hacemos un zapatito de kitipón que a las niñas tanto les gusta jugar así con las muñequitas ya abrimos un poquito y vamos a unir el tejido al zapatito. ¿Veis? Por eso os dije que dejarais un trocito de tejido. Así no nos, no nos quemamos. Y nos da un poco más de juego a la hora de poder colocarle estas piezas. Ahora aquí hacemos igual. Damos un poquito Y colocamos Y de esta forma ya tendríamos el zapatito Yo lo voy a hacer con esta tijera para dejarle como una especie de, de filito abajo. ¿Veis? Quiero este efecto. Queda muy gracioso de esta forma. Ahora voy a, a quitar la pistola de silicona. Vamos a coger un, una aguja con hilo normal. Y vamos a coserle esa, esta cintita. Ya veis que es muy, muy sencillo. Eh, si no fuese un zapatito de quitar y poner, o fuese otro tipo de pie, que no, no fuera como este de, de mi Dulce Catrina, que es eh, pequeñito y regordete, podríamos hacerle el zapato... Con tejido rígido normal y corriente y completamente reversible Lo hemos hecho con Francis, también lo hemos hecho con, con Caprichosa enamorada Que incluso es un zapatito mucho más pequeño Mirad ¿Veis? El zapatito de Caprichosa enamorada Fijaos si es pequeñito y es de kitipón Es un zapatito de kitipon y también está forradito Pero ya os digo que es que mía dulce tiene otro tipo de pie mirad veis este está completamente forrado lleva su lacito lo lleva todo queda súper mono este zapatito y se quita y se pone pero es un pie muy diferente al de al de mía dulce catarina por eso eh, he decidido hacerlo de esta forma bueno vamos a cogernos esta es la, la tira que os había comentado antes la vamos a doblar dejando el revés en la parte de dentro y la vamos a coser aquí vamos a ver que nos quede más o menos como esta otra que tenga la misma medida y ya solamente nos quedará colocarla aquí al medio y por la parte de dentro darle unas puntadas yo he hecho, eh, ya sabéis, el, el nudo invisible cogemos los dos extremos del hilo lo ponemos por el ojo de la aguja y dejamos ese lazo en la parte de abajo y de esta forma conseguimos no hacer ningún nudo yo le voy a hacer este punto porque de esta forma también lo voy a dejar más unido y voy a cogerme un dedal porque es un tejido muy grueso y la aguja también es bastante gordita cuando los tejidos llevan un poquito de licra cuesta más coser que, que los tejidos normales y si además hacen pelito como este aún todavía nos complican más los nudos y, y la forma de coserlo la misma fibra hace nudos bueno pues vamos a, a esconder el hilo y ya tendríamos el zapatito preparado vamos a cortar un trocito de, de cinta yo he elegido esta cinta yo le llamo de cristal es una cinta de, de organza y vamos a cortar un trocito Lo vamos a poner por aquí, por el centro. Recordad que luego tenéis que quemar las puntas. Porque se nos, se nos abren, se nos estropean. Y ahora vamos a colocárselo a, a Dulce. A mía, Dulce Catarina. Estoy encantada con esta muñeca porque es muy especial. Ya sabéis que es para para una de mis fans más adorables, es muy pequeñita, es un encanto de, de nena y bueno, pues me tiene loca la verdad, es que me tiene loca espero que, que a ella le guste también esta muñequita la verdad es que da gusto tener de este seguidoras tan jovencitas y creo que, que te demuestren tanto cariño es es increíble bueno pues eh, vamos aquí a ponerle su lacito correspondiente y fijaos de qué forma más sencilla tenemos hecho unos zapatitos súper bonitos Vamos a quitarle el exceso y ahora vamos también a, a ponerle un poquito de, de calor, sobre todo para protegerlo que no, que no se nos vaya. Pues mirad, estos son los zapatitos, son una verdadera monada A mí desde luego me encantan, no sé a vosotras, pero lo encuentro tan bonito para una nena, tan dulces <ríe> Y bueno, pues eh, no sé si la podréis ver aquí apreciar porque está un poco debajo de cámara Pero se mantiene de pie sin ningún problema, veis incluso aunque los zapatitos sean de kitipón bueno pues eh, vamos a dejarla un poquito de lado y vamos a empezar ya a vestirla eh, quería comentaros, yo le he puesto ya la braguita he cogido un trocito de puntilla, de esta que es elástica, veis, es todo goma y le he hecho un rectángulo, le he medido la parte de contorno del culete, veis la he cosido por la parte de atrás y después la he puesto y aquí delante le he dado unos puntitos y ha quedado como un pantaloncillo. La verdad es que me gusta mucho el, el efecto que tiene para no hacer siempre braguitas o pololillos. Me gusta y creo que así también eh, le da un toque como más, más infantil. Vamos con la ropita y vamos a tenerla vestida en un momento.